Vamos a escuchar a Francis Rodríguez y ver qué nos tienes hoy, Francis. Sí, gracias, Carolina. Interesante el tema. Y te voy a decir algo: lo interesante que es hablar de temas nacionales. Yo lo voy a extrapolar a temas locales, en lo municipal. Me ocupa y desde este. aquí se puede hacer mucho también para Precisamente, porque no basta con que el gobierno central se ocupe de los asuntos tradicionales, pero dentro de lo que es el gobierno local, las municipalidades, la internacionalización la iniciamos en el 2006. Aquí visitaron casi la mayoría de los, de los embajadores, de las de los distintas embajadas que teníamos relación comercial abierta, incluido que en aquel momento no la teníamos abierta, pero había una oficina comercial y una relación muy estrecha con la colonia china. En aquel momento el ayuntamiento, yo era presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, y eso eh, conllevaba un trabajo importante, y donde lamentamos que por falta de visión de la propia alcaldía de entonces, no se dieron pasos a proyectos, que debían de estar en participación común. Yo creo que es una gran oportunidad que se nos está dando en este próximo periodo, ya que en febrero tendremos elecciones que son elecciones no comunes, porque primero, en el Estado Dominicano la Constitución ha establecido que los, las elecciones se realizarán cada cuatro años y que en el orden electivo Tuvimos un periodo, un periodo especial para unificarla, porque a raíz del 94, cuando se dividieron las elecciones, y en dos años las presidenciales, y dos años congresuales y municipales, nos sostuvimos en esa tónica hasta el 2016. Se une, de hecho yo participé como regidor 2010-2016, en un periodo inusual, pero era un proyecto para unificar lo que ya en el, 2000, en el 94 se había roto. Ya pasada la crisis, se entendió que con la reforma del, del 10 en la Constitución, también se dio paso a que existiera de forma transitoria este que le daba oportunidad a tener un periodo de seis años. Como, como quien dice, las presidenciales se hicieron a los cuatro años, ¿verdad?, y las, do, las do, y las municipales se agregaron a la 2016. Entonces, hoy tenemos algo a lo inverso, diría yo. ¿Por qué? Porque ha sucedido que la planificación sobre elecciones, la división de las presidenciales y las municipales se ha hecho en un periodo de meses. En vez de hacerse en mayo, todas, primero la. Do, la en febrero, las municipales y las congresuales y presidenciales en mayo. ¿Pero qué tiene de particular las municipales? Estamos a dos meses de esas elecciones y habrá un cambio de gobierno municipal porque eh, es obvio que el alcalde actual, Alex Díaz, no va a participar y no con ello quiero decir que ganaría per se, simplemente que se estaría dando continuidad si fuera el caso. Pero en este caso, Alex Díaz termina entonces, que a diferencia de los años anteriores, la, las, el cambio de mando se hace el 16 de agosto de cada cuatro años. Esta vez se va a hacer el cambio de mando y oye, esto, Yaryan, que te debe interesar la parte municipal con respecto al presupuesto del municipio. Yo decía en tiempos anteriores que era un poco avieso o atrevido el alcalde que al llegar el 16 de agosto del año que fuera electo a manejar el presupuesto ya ocho meses consumido del que estaba entregándole a él, el presupuesto apenas le quedaban cuatro meses de, de vida o de, o de contenido. De lo contrario, proyectar en 100 días obras de magnitudes importantes era un presupuesto entonces que pues, va a tener que reformular o se iba a endeudar y lo iba a hacer sin aprovisionamiento. Esta vez es distinto, porque el presupuesto al haberse hecho un cambio en la la forma de elección va a ser en febrero. Estamos hablando de una aprobación del presupuesto que, dice la ley, tendrá que el Consejo 60 se días a partir del primero de octubre para aprobar el presupuesto definitivamente. ¿Por qué definitivamente? Por lo que dije ahorita. Se ha aprobado el presupuesto, el proyecto de presupuesto. Ahora tiene 15 días para que pueda ser evaluado por organizaciones que hayan participado hayan hecho propuestas, Hoy el propio, el propio consejo o el mismo alcalde de hacerle recomendaciones. Si eso no ha sucedido en ese 15 días, se asumirá que en la próxima asamblea de regidores queda definitivamente aprobado. Ahora, si es el caso que se llevan las observaciones en el periodo que tiene ahora mismo no está aprobado definitivo, es una proyección... Tiene ese periodo de 15 días. Ahora el, el Consejo tendrá 15 días él para someter los cambios al, al proyecto de, de presupuesto y luego finalmente someterlo tal cual se haya decidido. ¿A dónde está también lo, es, lo, lo que es diferente? Bueno, que esta vez el alcalde Alex Díaz ha presentado el proyecto de presupuesto y no sé por qué el afán de aprobarlo antes de de todo y se ha buscado la manera de frenar cualquier observación y hasta se ha llegado a decir que ha habido una especie como denunciar a, en tu tema denunciar a Yang Yang, que se estaba llevando a cabo una especie de extorsión por parte de los concejales ¿no ¿Lo recuerdan? la semana pasada sí. y que por ese tema de los bonos, la que sé yo qué señores pues yo tengo una observación en sentido de que si este ayuntamiento que está gobernando hoy tiene la responsabilidad de llevar a cabo su presupuesto 2020 por la continuidad del Estado, no menos cierto es que estamos en un año especial, porque en dos meses habrán elecciones. Y yo me pregunto, ¿qué hará un alcalde que va a entregar en cuatro meses un presupuesto que también va a estar en campaña porque su candidato es el candidato del PRM, ¿cierto? Y mi observación va sí. ahí. Se utilizaría este presupuesto para el proyecto de campaña para el candidato del PRM y el PRM está calladito porque necesitan esos cuartos. Es una pregunta que estoy haciendo. Hay maldad en tus palabras. No maldad, estoy haciendo observaciones. No, el mismo presupuesto del no. año pasado. Sí, pero espérate, pero espérate, espérate, espérate. espérate es que A es que es que alguien no se va meter. a ah, meter en su último... Yo quiero ver el proyecto para poderlo evaluar, para, para y que ver. tú sepas una, una, una cosita. Dime. Alex Díaz mm. se ha mantenido tan austero con el asunto del ayuntamiento del presupuesto? Que nunca, nunca nos ha dado una sola facilidad para ninguna actividad del partido. Porque bueno. él ha sabido dividir esa bueno, parte. Pero eso es lo mismo que diría el parte. gobierno. Nosotros nunca hemos... No, no, no, no. no, no y, lo tal, puede, tal. y lo pueden ver. ¿Pero lo lo pueden buscar. Mira, Julio, Eso está ahí abierto. Te voy a tomar la palabra. Nunca. Te voy a comprar ah. esa. Porque no voy a juzgar. No estoy juzgando al alcalde. Naturalmente que no. Estoy juzgando la proyección de un presupuesto que es del municipio y hay que, hacer un y que nosotros, pero no es obligado hacerlo, mm. aprobar el 31 de octubre. Mm. Se re recibe el mismo presupuesto del año pasado. Si es para tú mm. aprobar el mismo presupuesto, como tú lo acabas de decir, del año que pasado, lo me... ¿para qué no dejarlo que lo apruebe el próximo consejo y el próximo alcalde que traiga su propia proyección para que tenga una definición de si desarrollo. El presupuesto en, en, en, en febrero. En febrero. Eh, correctamente. No, pero en febrero no. Sería no, en ¿Cuándo en el, toma el proceso de aprobación. No, no, ¿Cuántas ahora, veces aquí no se aprueban? Ahora, en, en, sí, ahora, sí, ahora, Casi yo yo en no, agosto. Ahora sí. Ya. No entiendo. Pero yo. que ya sería como algo demasiado ahora alargar sí no entiendo, yo. demasiado yo. sin una necesidad, de tanto peso en campaña pública. Tengo miedo, Fulvio. Buenos días. No. Vamos a ver. Nunca. Sí. Buenos días. Buenos días. Hey. Sí. Yo creo que en este caso de, de regateo que Ale eh, este, cuando le vaya a disputar el presupuesto eh, se puede decir que eh, eh, en la práctica eh, lo que pasa es que la política es tan, tan molestosa. sí, puede decir que, <ríe> que están entrenados tres criados. No se que y se No se escucha. Bueno, muchas gracias, más o menos entendió que no era posible. Pero yo lo que estoy estoy Estoy suponiendo. Suponiendo. suponiendo, suponiendo uh -huh. Estamos suponiendo. Y lo que aspiro es que el alcalde sepa que no es como se inicia ni es como se termina pero tu preocupación Dios entonces ¿cuál sería sí. tu planteamiento? Mi planteamiento, que no se apruebe ahora el presupuesto no, no, que se sí, sí, pre no, no, no, Espérate, espérate, espérate no es que no Ese, se apruebe el es el que se tenga una proyección real de Ay, un presupuesto y quiero verlo para poder determinar si ciertamente hay una proyección de continuidad pero me dice Fulvio la, la que es la de misma del año que, que la está. La proyección de continuidad del presupuesto Entonces, con algunas modificaciones. ¿eh? Si, sí, sí, eso... si eso está, si eso está, lo que quiero observar es que no era tan apresurado, si tenían dificultades, lo que sea. Ahora, ya se aprobó. Ay. Lo que mi preocupación, Carolina, es que se vaya a usar Ay. para la campaña del candidato de la casa no, yo lo Y la guarda también que del que PRM. Porque sin el caso no, no, no, de Alex mira, ni entendemos... siquiera permite eso y mucho menos Ales. Ah, o sea, no sí, pues pues claro. bueno. ah, no, mucho menos. Es bueno. No, mucho -mo menos el partido. El prm, no, er, nosotros, nosotros. El nosotros, no... nosotros nunca hemos no tocado hecho, el ayuntamiento. Óyeme. Que... Es que para ninguna es, actividad. Para ninguna actividad. No, menor no, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate. Nunca, investigación espérate, nunca ahí hemos tocado al el ayuntamiento, para ninguna actividad. Oye, para ninguna actividad hemos tocado al ayuntamiento nunca, gobierno, sí, sí, el, Y Ale el, ha, el, ha sido muy responsable con eso. No, no. Muy responsable. Nunca nos ha no, dado un chele. Nunca espérate, espérate, déjame. Entonces, para concluir, para concluir, señores. Esto no tiene que llevarnos a una discusión. Que no es política. una acusación. Y a decir y es, que no estamos acusando es una observación. Y ahorita dicen que lo estamos acusando. Esto, no es una, esto es una observación y lo hago con comprensión. Yo conozco bastante bien cómo se procede en un presupuesto. Ay. Se lo puedo desglosar aquí sin ningún tipo de documento. Ay. Y sé que un presupuesto significa en términos económicos la proyección y visión que tiene una persona. Si eso es así, como lo Fulvio lo asegura, no hay más nada que nosotros asegurar de que Ale tendría un cumplimiento cabal y un final feliz. Ahora, lo que quiero observar es que somos políticos. Y en la política en este país, miren señores, ¿qué se usó en el presupuesto de, de la nación? 11.500 millones para asfalto, pero ¿para quién? Bien. Es decir, como tú lo puedes justificar Aquí en San Francisco No puede ser distinto Perfecto. Ahora, bueno, si es así como Pulpio Se ha demostrado Qué lo bueno, contrario Aquí esperamos no que lo vamos a observar bueno, a Aquí no somos PLDistas Para estar bueno. usando los recursos vamos del Estado Vamos a ver Estado. un bueno, trabajo no realizado usa. por Arismendi Que nos va a mostrar eh, Carolina, bueno, El hecho te, de la asistencia Carolina, sí. te vi muy afanada Aunque él me está diciendo, él es a mí que tú me tienes que decir Ay. Que ya vamos a cortar lo No, yo no lo vi yo, no, porque yo no te estoy mirando aquí. No, es que yo estoy mirando a Yaryan y estoy mirando aquí. Entonces, ah, bueno. Carolina está siendo igualito que Amado en, en, en, en esforzarse en concluir.